Valoro como positivo la visita que le giró en el día de ayer el presidente Luis Abinader a los familiares de los dos niños que perdieron la vida a raíz de un accidente que ocurrió en San Pedro de Macorís con un vehículo que iba circulando por esta vía, el cual el presidente en el día de ayer estuvo visitando a esta familia, dándole su muestra de apoyo y afecto y poniéndosele a las órdenes como es de costumbre. Y lo más importante, en el dolor que sufre esta familia, el presidente poder estar allí dándole ese espaldarazo. La condición de viudo es cuando una persona pierde a su pareja, la condición de huérfano es cuando uno pierde a sus padres, pero la condición de perder un hijo todavía no tiene nombre. ¿Sabían? Qué bueno que el presidente Luis Abinader el gobierno, le dan este espaldarazo en esta familia en el día de ayer. Pero más adelante, luego de la visita del presidente, se entregó ante la Fiscalía de San Pedro de Macorís el señor Andrés Julio Cepeda. Señora, el señor Andrés Julio Céspedes fue el que supuestamente el conductor de la Jeepeta Toyota Ford Runner, señores, que vistió a tres niños, dos de ellos que perdieron la vida de 5 y 7 años y un tercero que estuvo en condiciones críticas en el hospital, Antonio Musa. Precisamente luego de este entregarse, la policía lo apresó, este señor a los fines del lugar. Precisamente la policía apresó en San Pedro de Macorís a este hombre, Andrés Julio Céspedes. Esto, como bien lo muestran los videos, el señor Andrés Julio Céspedes es supuestamente el conductor. Pero como ven ustedes en el video, Andrés Julio Céspedes se ve que se desmonta del vehículo y va a tomar el volante luego de la jipeta en vestir a estos niños, que iban con su entrenador que venían precisamente de practicar béisbol en el play que ellos practican en San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís es uno de los lugares de nuestro país que es cuna de peloteros de grandes ligas, estrella tan importante que han salido de allí que tomaríamos todo un programa para mencionar. El padre de uno de estos niños dice que su niño con apenas 5 años de edad, el desenvolvimiento que tenían al jugar el béisbol, era sorprendente y sus entrenadores ya lo motivaban a alimentarlo y a darle un buen trato porque veían en ese niño muchas condiciones, pero este niño perdió la vida en este accidente. República Dominicana ocupa un puesto muy importante en accidentes de tránsito a nivel mundial. El caso de la jipeta que envistó a estos niños, por lo que muestran estas imágenes del video, al parecer uno de los que iba en este vehículo iba aprendiendo a manejar. El señor Andrés Julio Céspedes es quien toma, se ve de montarse de la jipeta y va a tomar el volante de este vehículo después del hecho ocurrido. Hasta ahí todo está bien. Las razones que fuera, se ha enseñado, no. Hasta ahí todo está bien. Este señor Andrés Julio Céspedes emprendió la, la huida de inmediatamente. Emprendió la huida de inmediatamente. No se entregó hasta ayer que el presidente de la república visita la casa de los familiares, diríamos nosotros, ¿será que él se sintió atemorizado porque la presencia del presidente indicaba que este caso iba a ser resuelto a la mayor brevedad posible? Decidió entregarse para buscar una salida salomónica. Pero ustedes creen que después que es posible que usted abandonó esos niños ahí, sea usted o no el conductor, usted estuviera enseñando, el hecho de usted entregarse ahora ante el Ministerio Público, esto lo va a usted a librar de, o eximir de la responsabilidad que usted tiene frente a este hecho. Andrés Julio Césped, usted se ha entregado. Pero esto no significa que usted va a cambiar la postura que usted mostró al momento de estos niños ser vestidos, donde usted emprendió la vida, y no se entregó hasta el día de ayer cuando el presidente se presenta de esta familia, acompañándolo ante este dolor, sabiendo usted como hombre inteligente, que esto mandaba un mensaje de que este caso se iba a resolver, porque la máxima autoridad de la República, el presidente, ya estaba visitando esa familia, asumiendo la responsabilidad para poderle dar respuesta a esta familia. ¿Ustedes creen que una persona que abandona a una víctima en el pavimento, dos niños de 7 y 5 años, y otro que quedó gravemente herido, señores, ¿ustedes creen que merece algún tipo de consideración o trato diferente a que sea todo el peso de la ley que carga sobre él? Todo el peso de la ley debe caer sobre este señor Andrés Julio Céspedes. Pero no solamente eso. El que se ve en el video que es quien cambia el momento del hecho que pasa de un lado a otro del vehículo, si estaba prendiendo no fuera, también tiene responsabilidad. El seguro tiene que actuar con este señor. Si es el auténtico conductor de este vehículo, que esos videos sean investigados a profundidad y supuestamente en el vehículo también iban más personas que según se rumora en San Pedro de Macorís, un secreto a voces, hay uno de ellos que ya está fuera del país, ¿sabían? Eso se dice en las calles de San Pedro de Macorís, que hay uno de ellos que emprendió la huida porque iba en el vehículo. Yo le pregunto a ustedes, ¿es posible que de usted, después de usted abandonar una víctima en el pavimento, usted ahora se aparezca con su cara muy limpia y sus abogados diciendo que lo entregaron el perfecto estado que quieren que se preserve la vida?, de este señor ¿cuándo vamos nosotros a entender que el conductor de un vehículo tiene la responsabilidad de socorrer y asistir a la persona que ha sido embestida por cualquier razón, sea por error, sea humano sea mecánico del vehículo es lamentable no tener que ver que la acción después de haber embestido a estos dos niños y otro quedar gravemente he herido, usted emprendió la vida y ahora usted se aparece con su cara limpia, cantante y sonante entregándose a las autoridades la policía lo apresó ya está puesto directamente para ser presentado ante la acción de la justicia. Estamos bien. Pero ahora la justicia tiene que actuar con todo el peso de la ley que le corresponde, no solamente por el hecho del accidente de tránsito, sino de abandonar a esta víctima. No es un acto criminal, dos niños que perdieron la vida y un tercero que quedó gravemente herido ante este hecho. ¿Qué esperamos? Que las imágenes de la Cámara de Seguridad puedan aclarar de manera precisa qué ocurrió en este hecho. Si el que estaba aprendiendo a manejar como este hecho también tiene responsabilidad, pero el propietario de este vehículo, el conductor, si tiene licencia, que le caiga todo el peso que establece la ley. Dos vidas productivas un niño con condiciones para ser un, un pelotero de grandes ligas y el otro también pierden la vida a mano de este verdugo que en el día de ayer se entrega con su cara limpia para que se le garanticen sus derechos. <risa>